Se frustró la rebelión de los Jedi. ¿Qué pasó? Está hablando de una conspiración preparada por los Jedi para derrocar al Senado. Cazaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos! Y para garantizar la seguridad y una continua estabilidad, la república se va a reorganizar en el imperio más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. Y así muere la libertad. Con un fuerte aplauso. Ya, lo importante, que le quería decir? Primero, el agradecimiento a todas las personas que se levantaron y fueron a votar rechazo. A pesar de que al final fuimos pocos, eran patriotas que creían en la libertad, personas que, que de verdad estaban comprometidas con la causa y que, pucha, lamentablemente, la fuerza de la evidencia nos dejó en desventaja. Eh, no sé si subestimamos la fuerza de la prueba, no sé si sobreestimamos la fuerza del rechazo pero me deja con un sentimiento de al final de satisfacción dimos la pelea, hicimos lo, lo que pudimos y, y bueno estamos ahora ante el inicio de lo que se viene se nos viene algo algo nuevo, Te, vamos a tener que reorganizar la fuerza, vamos a tener que comprometernos mucho más si usted no fue a votar porque dijo que estaba todo perdido y, o le dio miedo al COVID ve ahora cómo está toda la gente en la calle saltando, celebrando sin preocuparse del COVID, sin preocuparse de ninguna de esas cuestiones este era el día que teníamos que hacer, marcar la diferencia pero bueno, nos quedan otros días más para marcar diferencia. en este momento Don Station no, eh, no me puede acompañar porque eh, estaba buscando a su señora en, en un local de votación pero sí nos acompaña nuestro gran y querido amigo Paco. Paco, ¿estás por ahí? Absolutamente, amigo. Profe, aquí estamos en este día tan especial, este, este 25 de octubre, que como lo titulaba, no, no lo veo. ¿eh? Está, no sé si está de luto y está de negro, porque no lo veo. Pero eh, no sé qué de... pasa, la verdad. Dejo a la democracia, ahí sí, ahí sí que ah, lo. Ahí, ahí sí, ahí, pero... sí pues ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Yeah. Entonces, eh, eh, fue un día, yo iría, como lo tituló algunos eh, canales, oh, no, me veo oscuro, no me puse la luz de frente, <risa> eh, un día de realmente de eh, un festival de la democracia. Ahora, yo no sé si la imágenes que se están viendo ahora y que nosotros también la, la, la, la podemos ver, eh, de celebración en todas las plazas, eh, significa que realmente un festejo... Bueno, primero, lo que repetí ahora hace hace minutos a, atrás, es... Eh, aquí va a haber un rebrote, aparte de una celebración, va a haber un rebrote del virus. Eh, no sé si es importante, pero va a haber un rebrote. <risa> estamos claro. Dos... Y también lo comentamos hace minutos atrás, porque les podría, les podría comentar que nosotros hemos estado con una larga transmisión eh, eh, donde el profe nos acompañó a último momento en la, a las 19.50 y de ahí no hemos parado. Yo personalmente empecé a las 7 de la mañana con una transmisión especial en .fm.cl donde sale la capital de los simios todos los lunes y que está saliendo ahora en directo para todos ustedes y eh, para cerrar la idea eh, la gente está muy contenta muy feliz, eh, el triunfo como dice ahí, masiva celebración por el triunfo del apruebo, un 77% si no me equivoco el último cómputo y usted corrija mi profe eh, con no me acuerdo cuánto las me, pero ya marca tendencia y no y habría que ser eh, eh, habría que ocultar el, el triunfo en realidad Ahí dice, casi 68% para el apruebo, con el 62% en la mesa. La claro. cosa es. A ver, y eso hay varios análisis que yo quiero hacer y quiero, quiero planteárselo, profe. Uno, eh, ese 80% no ta, estamos claro que no es solamente gente de izquierda, ahí hay un amplio rango de la población chilena. Eso es uno. Dos, eh, porque recordemos que en, la, en los partidos de gobierno había. Eh, eh, personas que, eh, que apoyaban el, el apruebo entonces dos eh, aquí a partir de mañana ap aparecen dos cosas una oposición que está bastante disgregada, que ganó hoy día y se siente ganadora con lo, el rechazo pero no sé si está muy unida para la siguiente etapa y unos partidos de gobierno que sí eh, están eh, están entre comillas desunidos aquí pero sí estaban unidos con respecto al, al tema de lo que venía después, lo visualizaron muy bien. Y mi otro punto que quiero compartir con usted es qué pasa después de eh, que la gente, todo está feliz, que se le prometió un cambio de vida, quizás estoy exagerando con lo que estoy diciendo, eh, tiene muchas expectativas. No sé si la ansiedad y la impaciencia le va a durar dos años o menos. Ahí creo que la cosa puede que. Ay, ay, ay. Eh, sí. Se torne más oscura que lo que tuvimos hace eh, un año atrás con el 18 de octubre del 2019. Sí, mira. Eh, primero, marcar un, un antes y un después con, con este plebiscito. Si bien el, este casi 80% o 78% del, con un 62% de las mesas cruzadas, o sea, eh, es irremontable, eso ya está más que claro, por eso está toda la gente celebrando. Todas estas personas no pertenecen a la rama específicamente de la izquierda. Aquí tenemos a mucho independiente, a mucha gente de centro. Tenemos también a bastante gente de derecha. Yo no pensé que de verdad había tanta gente de derecha que iba a estar por el apruebo. Y ojo, no es que, sea, que, que esté disfrazando ahora la, la cifra. Efectivamente, en el país nunca ha existido una canti, una tal cantidad de gente de derecha como para, o sea, de izquierda, perdón, como para demostrar esta cifra. Incluso cuando ganó Bachelet, Bachelet ganó con me, una menor cantidad de votos, y sacó el 62-38, esa vez, y fue mucha menos gente a votar. Por lo tanto, eh, sí, aquí hay una gran parte de... De, de gente partidaria de no vamos a partir del gobierno pero sí eh, eh, que se siente más del, del lado de la centro-derecha más de ese lado de la U perdón, de, de Renovación Nacional de Bópolis, de Amplitud de esa Renovación Nacional del, de Camilo Morán, de Mario Deporte por lo tanto eh, sí, eh, ellos ganaron ganaron en forma aplastante yo la verdad en eh, el día jueves cuando estuvimos en el programa Yo dije que ganaba el rechazo 53-47 Pero que iba a votar o en torno al padrón De el... un 45-50% del padrón Y en eso sí le he achuntado Hasta el momento, hasta el momento Con un 62% de los votos Hay 4 millones y medio de votos o sea, Si hacemos las, ah, cuentas, mire. Si, mire. Si hacemos las bueno. cuentas Nos da que va a ser más o menos La mitad del padrón que eran más de 15 millones de habitantes por lo tanto, en este momento con los 62 tenemos un tercio, va a mandar por ahí. Así que, claro, y, lo, y también lo que tú Paco comentabas, que es súper importante, ¿qué quiere se hace ahora? O sea, imagínense ustedes que tenemos, por un lado, a un bloque encabezado por el presidente de la República y todos sus ministros, el supuesto duro y todos los demás, que ellos lo único que van a querer es que dentro de esta nueva constitución que se vaya a hacer, no se cambie nada. O sea, prácticamente entregar la misma carta constituyente y decir ya, aquí no se cambia nada, aquí eh, vamos a mantener todo tal cual, porque en el fondo votaron en la prueba para, para aparentar y también para ganar platita con, con los demás políticos, está claro. Y nos vamos a encontrar con todo un mare magnum de gente que puede, muy válidamente puede tener distintas posturas. Nos vamos a encontrar contra, eh, con la gente que quiere estatizar los fondos de la AFP. Nos vamos a encontrar con gente que va a querer nacionalizar todas las empresas. Nos vamos a encontrar gente que va a querer mantener el mismo sistema económico que tenemos ahora. Nos vamos a encontrar con gente que va a querer que la constitución se escribe en lenguaje inclusive. Y ah, mire niñes, a decir, sí, pues, les niñes y les hombres y les mujeres eh, sean tedes iguales. Y, eh, y todes, todes vamos todes. A estar, Todo Todos vamos a estar ya. Claro. perfecto. Vamos a tener eh, personas que van a estar por el mal, eh, en contra del maltrato animal y van a querer prohibir que la gente consuma carne. Vamos a tener gente que eh, va a querer que el, que el, el arte sea eh, para todos y que el Estado tenga que subvencionar todo tipo de expresiones artísticas. Vamos a tener, por lo tanto, gente que va a tener tal cantidad de eh, intenciones con esta nueva constitución, con esta nueva carta en blanco que ojo, el presidente ya dijo que no era carta en blanco ya empezaron con los chanchullos, pero la vamos a analizar después ¿o? pero toda esta cantidad de gente, en el fondo ¿cómo se va a hacer para que se pongan de acuerdo en dos tercios? porque ojo dentro de esta eh, dentro de todas las leyes constitucionales que se puedan hacer después, tiene que haber la famosa teoría de los dos tercios así es que tenemos que revisar eso Mire, y me acabo de entrar que en este momento acaba de llegar Station, así que eh, adelante nomás, Don Station, ahí acomódese bien por acá mientras le, le cedo la palabra a, a Paco. ¿Qué opina de este Mare Magnum de Gente? A ver, yo, más que el Mare Magnum de Gente, profe, eh, sabe que estoy anotando aquí y quiero que me gustaría que me acompañara a analizar 77%. ¿Cómo se distribuye en las fuerzas políticas ese 77%? Eso es un poco... A ver, porque... Eh... No, esto lo voy a sacar porque... La, la izquierda, ¿cuánto es en el país? ¿Será un 40% el total toda la izquierda? A ver, eh, no, yo diría que la izquierda en general por votación histórica está en torno al 45%. Ya, 45%. Sí. O sea, esto... Sin lugar a, dura, a, a duras, un 32% sería eh, la derecha. La derecha históricamente está entre el 30 y el 35. Pero entonces, aquí la gran mayoría, por los números, porque 45 más 32 da 77, la gran mayoría de la fuerza de derecha del país, quizás me estoy equivocando en las matemáticas, pero por eso quiero entrar en, la, en que analicemos eso fueron las fuerzas de eh, de la de los partidos de gobierno, 32%. O sea, gran parte de las fuerzas de gobierno que se sienten... Pues, pero ojo, ojo. por el, por el aplauso Ya, pero siempre queda como ese... el resto del porcentaje que tú estabas calculando. Ese resto del porcentaje va a quedar y que se le va a denominar, entre comillas, como democracia cristiana, o no soy ni chichel ni limonado partido de centro, centro, unión progresista eh, con ja, eh, fra, fra y los pollitos y, y, y toda esa gente que de verdad tiene un voto blando que por ejemplo, o voto cruzado que se le denomina que es capaz de votar por Joaquín Lavín, por ejemplo, para alcalde y por eh, Juan Pablo Letelier como diputado o sea, perdón, para presidente y Juan Pablo Letelier para diputado entonces es, es gente que puede votar por alguien de derecha como por alguien de izquierda y esta gente es la que se trata siempre de conseguir en las campañas políticas es por eso que el voto duro, tú lo vas a ver siempre en una elección de diputados. Ese es el voto más duro que tú puedes ver. Y en las elecciones de diputados, la derecha siempre está más o menos por el 35. Y la izquierda por el 45. Por lo tanto, por ejemplo, cuando Piñera salió electo, recorrió esa, ese centro se movió hacia la derecha. Por lo tanto, yo creo que toda esta gente que se movió... O sea que y hubo gente natural de la derecha que se fue para la prueba, sí, efectivamente pero el voto duro de derecha mucho de ese voto duro votó por el rechazo o sea, yo no creo que alguien del partido comunista haya votado rechazo no, Aunque sin duda vi, claro. había, vi, vi algunas cosas que decían que, eh, algunos papeles que hablaban del gap eh, y que hablaba específicamente de que no iban a votar, o sea, que se iban a restar del proceso porque tampoco les convenía porque ojo ellos igual entendieron que esto tenía trampa y que iban a ser los mismos políticos de siempre los que iban a hacer la, la nueva constitución. Ahora, eh, como yo decía en la tarde, y, y, le, y le WhatsAppé, profe, eh, con esto de la llegada y del apoderamiento, ya, ya hay festejo, ya, con, dejé, dejémoslo así, eh, ¿se acabó la fiesta de la democracia o esto es un festejo hasta cierta hora y después.? Eh, aparecerá y le pregunto a los dos en realidad, ¿aparecerá realmente nuevamente la violencia? Este hecho está en la calle, ¿qué nos puede reportar? De... <ríe> Chuta, no, no tengo audio, no lo escucho. No, no tenía audio. No. Ya, está preguntando ¿qué, eh, ¿qué estás preguntando? <ríe> No, no, no en ah, es, no, patapura pantalla sí, sí, te voy no a no, de, che, la digo. No, sí, lo que estoy diciendo la pregunta, yo, eh, yo en la sí, tarde. se ve gente afuera ya celebrando con banderas. Eh, nunca, nunca sé, profe, cómo se llama esa bandera de la que. Yo digo que es mucho, pero usted dice que no. La del Consejo de todas las Tierras. Exactamente. Con banderas del Consejo Todas las Tierras, con banderas de ruedo. Bueno. podemos decir? La pregunta es esencialmente era ¿Va a quedar la cagada después de la una? cuando sí, llegue el toquiqueo? Pues, sí, la gente no se ha visto para No, no, para nada. O sea, ahora está tranquila. Pero ya en Italia empezaron los desmanes, ¿eh? creo, eh, por lo que estuve viendo ahora. <ríe> y obviamente en las calles va, se va a ir la gente más sensata, se va a ir la gente que eh, está más tranquila. Y van a empezar los desmanes, van a empezar eh, las fogatas, creo yo. No creo que la gente esté muy, muy tranquila. que ¿Se viene saqueo? Eh sí, yo creo, sí. sí, sí. sí. Oye, mira a esta altura uno lo dice ya está resulta saqueo menos. Yo les puedo, yo puedo compartir días, días, que estaba, estaba bueno ojalá me pueda escuchar este hecho, si no va a tener que repetirle todo a, a, a, con, con señas, o sea, o sea pero, como no como, no, no, no, Bien, no. ahora sí, ahora lo escucho Paco, pero pero que no me vaya a escuchar tú entonces bueno yo durante la tarde estaba estaba donde en los estudios de, de, de, de la radio que están en la Plaza Italia y de pronto se veía tranquilo, estaban los carabineros la fuerza, eh, como es, cuerpo de operaciones policiales se llamaba ahora ¿Sí? y de pronto eh, aparecieron los simios y los carabineros se replicaron y se fueron y se fueron y se tomaron los simios la plaza. y ahí dije, ¿sabes qué? yo empezaba a transmitir el programa desde allá porque seguramente <risa> había algo no, arranqué, obviamente no, desaparecieron es que, los carabineros, entonces eso es increíble. ¿Qué más van a hacer los carabineros si no tienen ninguna atribución contra ellos? No, no pueden hacer nada, la, la verdad que. Pero hasta el momento ha estado semi tranquilo. Yo sé que hay algunas cosas que hay puntuales que han, han dejado los simios en este momento. No sé si habrá saqueo como tal todavía. No, la verdad que no, no, no tengo información. Pero sí eh, hay mucha, mucha gente. Bueno, lo podemos ver, lo podemos ver a través de las cámaras de, de la radio. Ustedes saben que punto fm.cl slash webcam. Ahí y la transmisión que se ve con imagen también tanto eh, en Twitch como en, eh, en Periscope podemos ver la Plaza Italia y esa hermosa o Plaza La Ignia y yo creo que de aquí en la antes se va a llamar. Eh, Plaza Maquedano. <risa> y la voz que le quedó donde mismo. <risa> <risa> Se no, ve fe, fe, fe, eh, algo ya, Se ve completamente llena. Eh, de hecho, ahí eh, yo tengo un televisor atrás y pueden ver que la plaza eh, de los tres nombres para, para quedar bien con todo el mundo <risa> <risa> se ve. Pero, absolutamente, digamos, se ve mira, ahí, ahí estoy robando imágenes de la televisión. Esto es Chilevisión, creo. Y se ve claramente que parece que hubiera ganado la Copa América, Chile, la eh, Final Mundial, si se dan cuenta ahora, eh, como yo le decía al profe, parte del, del análisis que quizás lo vemos ahora o más rato es, ¿eh? ¿hasta cuándo hoy día la alegría ya llegó? o sea la alegría como tal llegó hace rato creo yo, no, no, la verdad es que no no ha llegado nunca llegó, la, <risa> llegó la, alegría. la alegría la alegría ya viene esa alegría nunca que llegó la alegría ya viene, nos metieron el pico en el ojo. Chile, Y yo creo que en este, en este instante tiene mucho sentido la, la columna, o el, los comentarios que decía Hermosa de Arce, que Chile volvió a ser Chile, lamentablemente. Chile, si bien eh, estaba, digamos, para, para mí, dentro de un sueño, Chile en este momento sí despertó. Pero despertó a cosas malas, lamentablemente, despertó a cosas inciertas, despertó a cosas que, que podemos esperar que no terminen bien, a mí, mi apreciación. A ver, yo este hecho, no, no, no sé si lo comparto, pero eh, yo el jueves en el programa donde tuvimos eh, gente de la prueba y el rechazo, leí y lo voy a buscar ahora, un, no sé si se acuerda profe, tuve, eh, voy a buscarlo rápidamente. Leí dos eh, eh, frases que tenía, uno, un banco suizo, y, y dos, eh, el Wall Street Journal, oh, me puso Around oh, the World, uh, me puse. Around the World. <risa> around the World. <risa> no, a leer, porque no, no lo tengo a mano, entonces voy a cargar el, el documento, y decía básicamente... Eh, que la constitución a Chile lo va a ser más mediocre y más pobre. Quiero leerlo, quiero leerlo tal cual acá lo tengo. Dice según el Wall Street Journal, es probable que una nueva constitución haga al país más pobre, más corrupto, y menos libre. Y Julius Baer, que es un banco suizo de los multimillonarios del mundo, dice la calidad de la nueva constitución podría acelerar la tendencia a la baja del crecimiento. ¿Cómo ven el ojo al respecto de eso? Pero mira, yo creo ahí que hay, hay algo súper importante, cabrón. El, en el famoso tema del, de, la, de la nueva constitución, ya que está, está listo, ya está, se va a hacer. La calidad de los políticos chilenos que tenemos en este momento es opérrima. Ojo, es esta misma clase política que se dedicó a hacer mierda las leyes que tenemos. Y les vamos a confiar a ellos, porque ojo, y lo vuelvo a repetir, no van a ver señora Juanita, no van a ver que os que no, no, no, si ya está, eso, eso ya está eh, eh, planeado está por esta clase política. Es. Entonces, van a ser estos políticos de mierda los que van a escribir una constitución de mierda, que nosotros vamos a tener como mierda también que ir a votarla, porque ya va a ser obligatorio el progresista de salida? Y eh, esperando, esperando que esta constitución, entre comillas, cruzando los dedos, para que pueda salir mejor. Y, y con razón el Wall Street Journal Ah, ah bien eh, eh, eh, Around the world uh, Around the world Con razón el Wall Street Journal eh, Tiene sus dudas Y yo es creo que la, la, la Es como la estrategia duda, pero la pero de... Que la bolsa de comercio va a bajar Pero va a ser transitorio, ojo No tampoco es para que la gente se asuste tanto Porque esto recién se van, la gente se va a empezar a asustar Cuando aparezca el texto constitucional y, y si en ese texto constitucional aparecen cosas que atenten primero contra la libertad individual, contra la libertad de expresión, contra... Eh, ya no sé, Disculpe que discrepe con usted, profe, pero yo creo que la gente no se va a asustar ya. Yo creo que en este punto la gente ya va a aceptar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la Constitución la van a escribir, eh, si bien... Eh, no sé qué cuando fue constituyente, constituyente o, o... Ah, constituyente. Paliza ochenta y tantos. Sí, sí. Si no faltaron sí, los yo... buenos, que votaron los buenos. <risa> <risa> sí, no fue constituyente. Eh, igualmente va a estar apoyado por los políticos de siempre. Este eh, hecho, ahí, ahí le, le pongo la cifra. En este momento, 79 con convención constituyente contra un 20 y algo, Ese no lo alcanzo a leer. Ajá. 20,90 20, la gente, toda, toda la gente que votó por el apruebo yo estoy seguro que yo creo que el 100% de ese universo o, o podríamos decir no sé, no sé tan, tan exagerado 90% de ese universo no leyó la constitución actual ¿ya? y se, pasan, se basaron en fundamentos emocionales para votar a apruebo y con el plebiscito de ese día eh, yo creo que menos van a leer la constitución y, y, y sí van a creer en el político que les va a decir qué texto va a decir la Constitución en que él eh, le va a garantizar los derechos de vivienda, le va a garantizar los derechos de salud, le va a garantizar los derechos de educación y, y lo demás no le va a importar. Es que ahí se pasarían es que, es que, se pasarían no lo he es que Ahora, lo firmado. ¿ustedes creen que el mismo porcentaje o quizás mayor de de este 77% o quizás el 79% de la Constitución y 20% eh, convención constitucional y 29 es el mismo porcentaje del que no leyó la, eh, la, ha leído la constitución hoy día o sea de hecho puedes eh, basarte los ejemplos de los mismos debates que hemos tenido acá <risa> <risa> y siempre son los mismos argumentos y nadie sí, claro, son nadie emocionales está... no, no, no hay nada concreto absolutamente y, y no son nada concreto ¿ya? nada basado en datos mira te quiero, te quiero compartir en este momento la, la, la pantalla. Eficiencia, oficial, total, del... Eficiencia total, Y se la puedo dejar en pantalla completa para que la gente la pueda revisar bien, mira. En este momento, 76,62%, ahí la vamos a actualizar por si acaso. 76,53% del total de la votación, 4.378.000 por el apruebo, 78%, 1.226.000 por el rechazo, 21%. 88 5.605.000 personas con el 76, 76% o sea, si hacemos los cálculos eh, vamos a estar dentro del padrón que le estaba comentando sobre el 50% y miren, el tipo de órgano veamos, tenemos convención mixta un 20% convención constitucional un 79% y los nulos un 3,78% eso es lo que pesamos en este país estamos pedidos wey. no valemos nada no somos nada wey. ahora profe Station cuando sea obligatorio el porcentaje no creo que varíe si en el fondo no porque sea obligatorio la gente va a ir obligada a votar lo dudo no o sea, cuando sea obligatorio va a variar en favor a la prueba de la nueva constitución. No, no creo que varíe. En... No, me, me refiero en el universo de gente que vaya a votar. Ah, ya. Yeah. Porque por mucho que toda, sea obligatorio... toda esa gente que está, toda esa gente que falta que vaya a votar esa otra mitad, es también incierto. O sea, la verdad es que no sabemos eh, qué piensan. Porque es la misma gente que no ha votado nunca. Y esa gente que no ha votado nunca, que a veces se queja, a veces, a veces no hay gente que le da lo mismo porque dicen Ay, yo tengo plata, estoy salvado, no estoy bien con ir a votar o hay gente que dice, para qué voy a ir a votar si mañana me tengo que levantar igual a trabajar mm. entonces, esa gente, la verdad, es un misterio no tenemos idea qué es lo que piensa eh, por qué va a votar o no lo que yo sí sé, es que en esa constitución de salida, si es que hay elementos por ejemplo, que no le gusten a la derecha la cantidad de la prueba se va a disminuir radicalmente y vamos a volver a los márgenes históricos 35-45, porque esta, esta elección la que viene ahora yo por lo menos desde un punto de vista muy personal yo creo que se va a transformar en una elección de qué constitución queremos, una constitución de izquierda o una constitución liberal y ahí es donde van a estar la, la, las dos partes peleando, toda esta gente que votó por el apruebo, que va a escoger a los constituyentes, se van a pelear en, en torno a eso, y ojo que necesitamos solamente un tercio para poder eh, frenar la idea marxista por así decirlo, sí, sí. o al revés nos puede a nosotros, con un tercio, quitar la idea de libertad o de propiedad individual. Me disculpo, me voy a sentar un momento, pero ya vuelvo con ustedes. ¿vale? No, aprovechemos aprovechemos, aprovechemos. aprovechemos su ausencia. Me está hecho, hoy me quedé sin voz. De la emoción de o se va. Todo el día. Hoy y hacemos una pausa y ya estamos... Hoy, de vuelta en el programa. Ay, le propongo Ájale, ájale Ájale, <ríe> ya pues muchachos Vamos con una pequeña pausa Y ya volvemos a La capital de los simios Especial elecciones La capital De los simios Ahí sí, ya estamos de vuelta con esta... Ahí sí, con el micrófono abierto me suena mucho mejor, profe. Ya estamos de vuelta con esta versión de la capital de los Ibeos, donde gentilmente me han invitado a los muchachos a participar en este análisis de esta jornada tan especial que ha sido el plebiscito 2020. ¿Con qué seguimos, profe? Mira, tengo algunas preguntas que me han hecho a mí por interno, que no están galleteadas así que <ríe> eh, se las voy a las voy a enviar pero la primera me, me dicen don Giovanni Moreno me pregunta ¿qué opino del triunfo? bueno eh, el triunfo a ver esta vez fue bien ganado por ustedes no tengo nada que decir no es que nosotros hayamos perdido la elección o sea perdimos muchos puntos podríamos haberla peleado mucho más sí pero la elección la perdimos o sea la ganaron ustedes y la ganaron en Buenalit. Esto hay que reconocerlo, eh, nosotros como bloques no somos muy buenos ganando elecciones, la verdad, tenemos poca experiencia en eso. Eh, la campaña del rechazo, pucha, lamentablemente fue un asco, un asco desde el comienzo, solamente al final que se empezaron a agregar algunos nombres reconocidos de algunos youtubers, eh, pero no alcanzó, no alcanzó con eso. Por lo tanto, fue un gran gesto ciudadano. Yo no vi en ninguna parte que la gente estuviera reclamando porque se robaron votos, por ejemplo. No, no, yo no vi nada de eso. No vi manos turbias, ni manos había, negras. Había un miedo, había miedo que hubieran desorden en, lo, en los centros de votaciones ¿eh? y hubiera sí. robo de votos, cosas así. Hubo es que están, es, están los militares en los colegios y, y los militares cuando se tienen que poner las pilas así, no, ellos van, iban a actuar nomás. No iban a dejar que se ensuciara la elección. Así yo es yo que sí, no. Bien me ganado, acordé, se, me acordé durante el día, profe, de un cristiano que, que era vocal de mesa, que llegó ebrio, no sé, me acordé de pronto... un... <risa> <risa> ¡Por poquito! <risa> no sé, tuve como un cuento que me contaban por ahí, ¿eh? entonces dije... Ahora, ¿quién puede llegar curado como vocal? O sea, ya votar, llegar curado es un tema, pero ser vocal de mesa y llegar curado ya es increíble. <risa> yo debo contar, de, de, debo, debo admitir que a mí me pasó una talla parecida eh, me parece que fue para la primera vuelta de Piñera o me parece que fue con Piñera Bachelet ah, pues por ahí, unas elecciones. yo me había ido a carretear a, a casa de Nuevo Amigo y nos quedamos el día viernes carreteando, entonces, como hasta las 5 como menos 6 de la mañana amaneció y había que partir, entonces yo voy llegando al local de votación y digo ya voy a pasar a votar aprovechando que es temprano y con un hálito alcohólico pero más que sospechoso o sea, de hecho todavía estaba cocido <risa> llego a la sala y me dicen, somos cuatro nos falta uno, así que te tenés que quedar y yo dije bueno, si tanto pues, me quedo pues si, por la marcha yo yo me quedo así que no se dieron cuenta y si se dieron cuenta, no sé Ahora entiendo por qué me convidaban tantas pastillitas de, de menta, pero <risa> no eh, a ver, al final, bueno, lo por lo que... menos yo pasé piola. Por lo menos yo pasé piola. No, y después este, durante este tiempo, parece, obviamente. Este, este Cristiano no pasó piola. Ahora, lo que me llama la atención, y, y lo comentaba también en la tarde en el programa, detectaron a un vocal con COVID. ¿Cómo pudieron detectarlo? Es rarísimo eso. Mira, cuando yo fui a votar, por lo menos, no hubo nadie que me pusiera la pistola, o sea, la, la, la pistola para medir, obviamente. Eh, me tomaron la temperatura. Entonces, en algún momento tienen que haber, eh, a los vocales de mesa, a lo mejor cuando llegaron, les midieron la temperatura y encontraron que alguien tenía temperatura elevada. O sea, es solo una suposición. Y le tienen que haber hecho el PCR, porque yo creo que en los colegios tiene que haber, haber existido este tipo de protocolo para colocar el PCR. Mira, esa es la bandera que dice Station. Sí, esa, esa de, la, de todas las tribus. ¿Qué, qué, qué el, dice? El, el dicen de la que es como la, la de los la, mapuches. Comillas, la bandera digamos. mapuche que estaba al lado. Es una bandera eh, azul con una estrella blanca. Eh, dos Paco, mire, me llega una pregunta. Ya, yo, a mí, yo eh. también tengo otras preguntas, pero déle, profe. Ah, ya no, pero léala usted entonces. Va, la tenía recién, Aquí, acá. Ya. A ver, análisis. Que las tres comunas más ricas de Chile haya ganado el rechazo es un indicio de quienes estaban bien con esta forma de repartir la riqueza o más bien quieren tener una nueva constitución? ¿Qué dice usted, profe? A ver, un índice, claro, ¿ah? ¿eh? Claro, con las tres comunas más ricas lo que ocurre es que estas comunas históricamente siempre han sido de derecha y de la derecha más extrema. Entonces, eh, esta derecha más, más extrema, más, más, más liberal, más patriota, se podría decir también, eh, no es la clásica derecha social de Renovación Nacional, ¿no? es una derecha más definida. Entonces, esta gente, obviamente, no es porque tenga privilegios, por así decirlo, pero sabe lo que es la Constitución, sabe el peligro que podríamos habernos enfrentado y por eso va y vota en masa rechazo. Eh, es eh, Gran parte de... no voy a decir que toda la derecha está concentrada acá, no. Pero en estas comunas se concentra gran parte de ese voto duro que decía yo al comienzo. Por lo tanto, eh, sí, eh, hubiera sido extraño que en esas comunas hubiera ganado la prueba. O sea, eso sí que hubiera sido extraño. Ahora, como por ejemplo, como... fue extraño cuando ganó en Providencia, cuando ganó la Josefa. ¿Te acuerdas? Claro. Eso sí que fue muy extraño. Pero ¿por qué ocurrió eso? Porque como estrategia, el Frente Amplio, que está dentro de la legalidad, y yo lo considero válido, arrastró votos. O sea, sacó gente de otro lado y lo inscribió en Providencia. Que una estrategia que eh, en ese momento la ve, dijo, ah, como una doña casa me va a ganar. Le ganó. O sea, eh, no lo vio venir tampoco. <coughs> Oiga, y, y también no de extrañarse que en la Araucanía, con toda esta, la, la violencia y con todo esto desatado, haya también ganado, eh, o fue más, la región con más alto rechazo de Chile. Eso no me parece extraño, porque, a ver, y voy, voy a ser súper duro con lo que voy a hacer. Mucha gente que se cree progre, ...tuiteando desde el iPhone y con el Starbucks... Eh, ...que no tiene, de verdad no tiene ni idea... ...de qué es lo que vivir realmente, realmente en carne propia la pobreza... ...asimismo mucha gente opina sobre el conflicto mapuche... ...y sobre el terrorismo de la coordinadora Arauco Malleco ...o la acción reivindicadora de las tierras como quieran llamarlo... ...pero desde la comodidad de Santiago... ...desde su casita tranquilo sin que le pase nada... ...esa gente en la Araucanía que constantemente tiene que estar... Ante fuego cruzado, con temor a que les vayan a quemar camiones, que les vayan a quemar las barracas, que les vayan, eh, que les llegue un balazo cuando van transitando por un camino rural. Esa gente, esa gente entendió que votar por el apruebo era más que nada seguir los pasos de la izquierda. Por lo tanto, esa gente, en su mayoría, va a votar rechazo, ojo. Y es la, es la gente que también le está diciendo rechazo a toda esta clase política que no ha hecho nada por ellos. Para mí no es de extrañar en ningún momento el pues, no, tema también, de, de, de la sí, Araucanía. Corríjame, profe, ¿no también en la Araucanía hace años atrás, donde eh, también tenía más alto porcentaje Pinochet con el con el sí? Claro, lo que pasa es que Pinochet, a mucha gente se le olvida esto, pero Pinochet fue elegido futalonco, que significa como el gran líder de la Araucanía, y Pinochet fue la persona que le entregó, una de las que le entregó, la mayor cantidad de títulos de dominio al pueblo mapuche. Si sí, eh, nosotros vemos un presidente que le haya entregado tierras al pueblo mapuche, ese fue Pinochet. ¿Qué fue lo que pasó? Que esas tierras, eh, sí, venían con, con, con, un, con, con una pifia, que la arreglaron ahora. En ese momento... Con la letra mapuches, chica de primera. Con de la, la de letra leamos. chica, claro. En ese momento se podía, eh, eh, los mapuches podían vender las tierras a quien ellos quisieran. Por lo tanto, muchos de ellos vendieron la, las tierras a precio de huevo, porque muchos de ellos todavía vivían bajo el sistema de antiguo régimen y no estaban bien integrados en la, en la economía actual y no tenían idea del valor del dinero, sean, seamos sinceros. No, no, no digo que sean tontos, sino que estaban integrados en otro sistema económico. Por lo tanto, eh, vendieron esa tierra a precio de huevo y son sus descendientes los que quieren recuperarla. Es por eso que desde el gobierno de Ricardo Lagos, eh, todas las tierras que están en, en zona eh, de la Araucanía no se les puede vender a los winca, o sea, a los extranjeros. Solamente se pueden vender tierras entre mapuches, me parece que hasta tercer grado, con sanguíneo. Es por eso que te encontré ya hectáreas a un millón y medio, la hectárea, dos millones la hectárea. Pero los huecas no la pueden comprar, no pueden, entre comillas, usurpar esa tierra o eh, cagarse al pueblo. No sé si eso sea tan bueno o malo, ojo, porque ya entiendo el concepto de protección, pero a la vez hace que el, la movilidad de la tierra, propiamente tal, sea menor. Y los precios bajen por un porque no hay tanta oferta. O sea, perdón, porque no hay tanta demanda. Sí, correcto. Entonces, entonces ahí no sé, habría que analizar esa medida, no sé si flexibilizarla o, o colocar un mínimo. No sé, hay, hay cosas ahí que hay que, que hay que ver. Pero por eso, ojo, no me sorprende que, que, el, que la Araucanía, el rechazo, haya sacado más votos. No estoy diciendo que haya ganado, no. No. no, fue la fue la región con más votación eh, del rechazo oye, hablando del análisis, profe, quiero analizar con usted, que, que estábamos juntos en, en la previa de esto eh, ah, pero antes quiero eh, a ver porque si el rechazo y, y lo estamos viendo en los números obtuvo el 19% más menos eh, y la asamblea y, y la, la constitución mixta logró más menos no debería. A ver, déjeme ordenar primero la idea y después se la, pre... <risa> la pregunta. Quiero que hagamos. Quiero... Sí, Mira, de, de, te... déjeme ordenar la cabeza primero, es que estoy ya. todavía sorprendido con los números. Tengo que ir a conjunto. Ya, a ver. 86,95% de los votos. El rechazo tiene un 21,8% y el apruebo un 78,2%. Se, se mantuvo, se ha mantenido. O sea, se mantiene. El órgano constitucional con un 72% de los votos. Un 79,24% es para convención constitucional y un 20% para la convención mixta. Ojo, los números están bastante parejos, 78,21 y 79,20. Pero ojo, fíjense en el, en el sector de los nulos, para la, el tipo de órgano, los nulos son 3,76 y los blancos 1,72. En cambio, la otra representan un 0,37 y 0,18%. Ahora los nulos y los y los blancos no se suman a la opción ganadora en este caso, ¿o sí, también? No, no. Pero eran el eran el voto el voto protesta que nosotros estábamos pidiendo. Yo de hecho yo voté rechazo y nulo. ¿O, al, o el Walt Disney, digamos? Como o el Walt no Disney, claro. Sí. Ya. Que es un buen creador. Entonces yo por eso siempre me pongo Walt Disney a mi voto. <risa> <risa> es, un, es Un buen creador. O oh, imagínate la empresa tan grande que tiene una mega corporación, entonces es súper importante destacarlo oye, pero eso lo creen así. sobre todo en este instante oiga profe también yo lo que no. quiero analizar y, lo, y estábamos juntos eh, en los últimos minutos del, del, del, del, del, del, de la programación especial que tuvimos eh, la salida del presidente de la república Ajá. que yo no sé si la, que sale igual como ganador frente a todos sus ministros diciendo que tuvimos lo que hemos hablado durante casi todo el día, claro, con el pecho inflado parecía pavo, no sé si de, de ganador o no, sé, pero tenía una actitud así de winner absoluto, en la cual hemos ganado como Chile, hemos ganado porque eh, tuvimos todo un día de esta festival de la democracia. Y, y en realidad, como siempre, como ha sido la tónica, con palabras más bien vacías. Sí, sí, la verdad es que el, este, esta fiesta de la democracia, como la llamó él, ojo, fue una fiesta, fue democrático, no tengo nada que decir, como vuelvo a decir, aplauso para la gente de la prueba, que supo ganar muy bien desde un comienzo. Mira, te voy a contar una infidencia, antes de hablar de lo del presente. Ya. Hace un mes atrás, cuando eh, habíamos realizado el capítulo de... Eh, analizamos los primeros los primeros datos de la franja, tanto de la prueba como del rechazo. Yo para crear la miniatura de YouTube, y de hecho te la voy a mostrar al tiro. a ver, déjame mientras ya, voy a seguir no hablando, mientras, sí, mientras busco la, la miniatura. Yo me pongo a buscar las fotos oficiales del apruebo y la foto oficial del rechazo. Y el, el problema que tuve es que con la foto del rechazo solamente encontré la clásica foto del rechazo en rojo en una página de Facebook. Mientras que por el yeah. apruebo, yo terminé encontrando eh, tuve que, dentro de la página de la prueba O sea, de la página de la apruebo. Espera, a ver, aquí yeah. tengo mi... Vamos a compartir la tiro la... Dentro de la página de la prueba propiamente tal, estaba la... Aquí está, en esta del canal. Ya, ya miren, no sé si se ve ahora. A ver, la, la, la vamos a agregar en pantalla completa. Ahí está. Ya, ah, no, no, no, no se ve muy Se ve chiquitito, pero no. no. Por ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí. ahí se ve mejor, sí, efectivamente. Ya, pero ahí me falta el chancho déjame. <risa> Tiene que bajarlo un poquito, profe. Sí, estoy tratando eso, hacer que parece que se. Sí. Bueno, la cosa es que en la página de la prueba, los muchachos tenían el. Tenían para tu equipo, tenían para. Ah, tengo que hacerlo de acá. De acá, de dónde lo bajo. Eh, tenían para tu equipo de fútbol. Tenían eh, el logo para el. El famoso logo de la prueba para. en PNG, lo tenían para. lo tenían para todas las plataformas, entonces tú tenías que llegar y buscar. Solamente ya. llegar y buscar. Ahí está ese famoso, el apruebo y el rechazo. Perfecto. Eso, esos logos eh, estaban, el, el, el, los de la prueba lo tenían a disposición todo, todo. Y es por eso sí, que sí, ustedes sí. vieron los famosos marcos de, de Facebook, que decían, perfecto. yo apruebo convención constitucional, ah, apruebo convención mixta, esa clásica A ah, con los logos de los equipos de fútbol. Ya, perfecto. También estaban todos los equipos de fútbol, primera a, primera B, segunda profesional, tercera A y tercera B. O sea, se dieron el trabajo de hacer algo decente. Y yo cuando miré eso, y le hago el comentario a este hecho, dije, estamos cagados. Nosotros con una paginita de Facebook, <risa> en serio, y, y, y con un logo que ni siquiera estaba en PNG, que PNG que es como la, la forma más fácil de poder malearlo, dije, no, estamos estamos perdidos, o sea, no tenemos por dónde ganarle que estos locos ya se prepararon, se prepararon tanto, y nos terminan dando esta paliza que, no, que nos terminan dando. Con respecto a lo del presidente, lo que me está diciendo, y, claro, él estaba por el apruebo, eh, quiero quiero, eh, sí, sí, quiero leerle esto ¿eh? antes que, que siga, perdón que le interrumpa. Comillas. Yeah. Este es un triunfo de todos los chilenos y chilenas, faltó el chilenes. Yeah. Que amamos la democracia, la unidad y la paz. El, mandatia, el mandatario de un punto de prensa flanqueado por la totalidad de sus ministros de gabinete. Comillas de nuevo. Este plebiscito no es el fin, sino es el comienzo de un camino que juntos... Todos deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile, cierre comillas. Eh, son palabras bastante lindas, sí. el, el, que, el, que todos nosotros como Chile ganó. Mira, la verdad yo no sé si Chile ganó, sí, para serte sincero. Yo de hecho no creo que Chile propiamente tal no haya ganado. Ojo, que las mayorías eh, eh, escojan algo no significa que sea bueno. Las moscas comen mierda y no significa que la mierda sea buena <risa> Eso lo escuché no sé Hace tiempo Muy buena analogía Las claro, la mayorías También escogieron a Hitler Entonces ya yeah. No sé si No sé si se entiende la idea Sí, absolutamente sí, sí comparto la idea final De que esto que hay que empezar a trabajar Y hay que empezar a trabajar desde ahora va a ser dificilísimo que se pongan de acuerdo sobre todo desde el, desde el lado de la centro-izquierda porque como tú bien plantaba al principio del programa para el lado de la centro-derecha va a ser dejar la constitución tal cual como está yo creo que ese bueno, va a ser el gran triunfo de la derecha pero, este se, probablemente, ya no, que está, la la eh, van a querer dejar igual la van a querer dejar igual, a lo mejor algo que les dé más poder a ellos, ellos como clase ¿sí? política propiamente tal porque a lo mejor van a querer mantener esta asamblea constitu, eh, constituyente en el tiempo por si hay que hacer algún cambio en la constitución, y así le seguimos pagando plata a los políticos. Sí, ojo, que no se pierdan en esto. Esto fue pensado y diseñado para robar desde un primer momento, vendiéndonos a nosotros la idea de que, ay, que sí, que, que el pueblo se haga presente. A las pelota, cuando el pueblo va a crear, no va a tener ningún constituyente. Las cosas como son. La, de verdad las cosas como son. Ahora, pero estamos, eh, a ver, a partir de mañana, yo lo dije. Profe, estamos enfrentados a unos partidos de gobierno que en ese sentido quizás fueron separados hoy día, pero la tienen súper clarita que tienen que ir unidos de aquí para adelante. Sin embargo, la oposición que hoy día aparentemente está muy ganadora, eh, para adelante está totalmente fragmentada. Mire qué lindo se ve a todo esto. Tenemos las imágenes de la Plaza Italia Baquedano eh, Dignidad. Con un color bastante lindo ahora, ¿eh? no sé si son luces ese efecto o un color nuevo. No lo tengo claro. No deben ser efecto luces, sí, pero no mira, que celebren, se lo ganaron, tienen tienen todo el derecho a celebrar. Yo no tengo ningún problema con eso. Se les viene el toque que da la buena. No tengo idea cómo van a hacer con el coronavirus o simplemente van a decir que la corona cuento porque si en 14 días más no tenemos un, un disparo en la tasa de contagiados es porque nos estuvieron mintiendo durante todo este tiempo. Así que ojo con eso también, que se va a venir súper. Oh, ahora son invencibles como Trump. Es que Trump, <risa> Trump, también, <risa> Trump también en parte en sí es un chiste. O sea, el mismo, el, el, el mismo se ríe de sus desgracias, cosa que lo encuentro bastante interesante y bastante, bastante decente pero <ríe> no, mira este, los locos parece que están pitados de amarillo los que se ven ahí sí, pues parece que parece que no son luces efecto, efecto de colores de sí. toda la gente está festejando pero le insisto eh, a ver, eh, este es un festejo, un festejo cortoclasista donde los partidos de gobierno están bastante unidos yo creo que de aquí para adelante pero la oposición está bastante fragmentada de hecho no tienen candidato único presidencial ahí está Daniel Jadwe por el extremo están todos subiéndose a la micro de los precandidatos en la centro izquierda eh, bueno, también en, en los partidos de gobierno ya aparecieron más candidatos pero la cosa está más bien más, el camino está más bien clarito pero el otro lado de la vereda es cualquier ensalada bo. es mezclar porotos con riendas con eh, ensalada de berro, no sé o apio Sí, pero mira, eh, como dijo el profe Nivaldo, o oh, qué cruel, no, como dijo Jamposo, o oh, más cruel todavía, eh, vamos por parte, me voy a ganar un ban por esto. Eh, lo principal ahora es abril, no, perdón, las primarias, porque ahora aparecieron primarios. Resulta que ahora en la, en la región metropolitana los pobres locales de mesa van a tener que volver a ir a, a, a los colegios para, para las elecciones que se dan en noviembre. Pero son primarias, ya. Puntualmente, abril es el mes clave. Yo creo que lo que pase en abril va a definir la campaña presidencial. Y aquí me gustaría detenerme un poco. A ver, mojes el potito, profe, a ver. Sí, porque a pesar de que eh, no le ha echuntado los números <risa> No, pero pues, sí, le achunté pero perfecto al porcentaje de participación De participación, sí, usted estuvo sí. más cerca A ver, y yo, yo creo que del programa del jueves pasado no sé si Fernando o, no, o Jonathan, el otro profe o el pero, Jonathan le apuntaron al, al, al... porque alguien dijo Ah, no, pero al revés dijo, por ejemplo Dijo 70-30 70, pero a uno dijo 60 eh, lo dijo lo dijo Carlos, 60-10 pero se equivocó de lado se equivocó en el resultado claro, claro. ¿No? dijo 70-30 y está un poquito más que 70-30 claro. pero sí el, el número exacto vamos a llegar a los millones 7, 7.400 y que representa exactamente la mitad del padrón, porque el padrón son 15 millones entonces, poquito menos del, de la mitad, 48 por ahí 49 entonces, ¿qué no vota todo el mundo, profe? ¿Por qué no votan? Porque no, primero, no le interesa. Segundo, porque tenían miedo del COVID. Eh, tercero, porque pensaban que la elección estaba, ya estaba definida y no fueron a votar. Y estaba definida la elección, efectivamente. Y otro, porque de verdad no le interesa, no están ahí. Dice, no, a mí me da lo mismo, yo mañana tengo que seguir trabajando, así que no me importa, no me interesa. Y yo creo que es el, el, el porcentaje de la gente que, que no va a votar, pero tampoco sabemos qué, qué van a votar. Pero ojo, lo que quería comentar, en abril, en abril nosotros tenemos la, la elección de estos constituyentes uh -huh. y de acuerdo a cómo salgan por los pactos, porque olvídense de, de los independientes, se los vuelvo a repetir, no va a haber ningún independiente, con suerte a lo mejor uno en Aysén porque dicen o sea, las ¿sí la la Juanita, ¿no, Don no, no, Pedro, no, no. del kiosco, no, no, no, ellos no, no lo van a, no lo van a hacer, así es que ellos, en este caso, eh, como van bueno, a, hacer va lista, a ser perdón, va a ser y, la primera disolución del pueblo que está sí. tan está tan festejando en las imágenes que estamos viendo, claro Ahora, hay que ver cuánta gente saca el Frente Amplio, cuánta gente saca eh, la nueva mayoría, cuánta gente saca Chile Vamos. Y cuáles van a ser los pactos que van a armar, porque yo no sé, por ejemplo, si el Partido Comunista se va a quedar con el Frente Amplio o con la nueva mayoría. Yo no sé, por ejemplo, si el Partido Republicano va a ir solito, que sería un error estratégico, o se va a mezclar con la gente de Chile Vamos. Que también ahí hay hartas pugnas internas eh, por toda esta cuestión. Entonces... Pero ese además, día, hay al frente, profe, hay demasiada pugna al frente. Yo no creo sí, que, el, que un demócrata cristiano vaya, vaya con, un, con un comunista. Lo veo bastante complicado. Sí, pero ya fueron. Ya fueron en lista y dos, en lista parlamentaria. La vez pasada, entonces... Sí, pero el otro ahora... Es que, es que ahora van a tratar de llamar a la unidad porque es que lo, eh, ellos necesitan sacar la mayor cantidad de representantes. Para la izquierda necesitan sí o sí sacar el 66% de los representantes. Y no, ahí no, ellos van a hacer van a la constitución todo. que quieran. Y ahí sí que usted compre los boletos y váyase a Finlandia, váyase a, a Perú, váyase a cualquier otro país, a Uruguay o a... Venezuela. O Indonesia. No, no. No, van a traer <risa> van a traer eso para acá. Todo ese espíritu eh, venezolano, todo ese martín polar... Ah, no, ese es colombiano, el martín polar, ¿no? Entonces ahí. No, no, ¿Maltipolar? Martín Polar. no ¿Era, era venezolano, ¿Era, era, venezolano antes, ahora, ahora, claro, ahora. era veneco, ya, ya. Claro. Entonces, no, eh, ahora, eh, ahora, ahora creo que americanas se hacen en, en, en la embotelladora en, en Miami, ah, miércoles, ya sí, estoy, estoy, puede que me equivoque, pero estoy más que seguro que se sellaron la fábrica para allá, chuata entonces, ese día que se va a hacer la elección ojo, este 70% no se va a ver reflejado en la votación de la izquierda, olvídense la izquierda, no, con, no, como les digo, con diga, suerte diga, con diga. suerte va a sacar un 50-55% de los votos no sé si eso les dé también para sacar el 50-55 de los, según el sistema de Hunt, de, los, eh, de las personas a escoger yo creo que va a ser muy parecida pero muy parecida a la elección de diputados que tuvimos el 2017 con alguna ¿Tú, que otra ¿cómo no fue la distribución ahí? Oye, perdón, iban a salir iban a salir gallos con el 2% con el 1% sí, sí, va a existir esa famosa bancada del 2% lamentablemente ¿La arañita y todas esas cuestiones? sí ah, no, qué lindo ¿Los florcitas la... todas esas cuestiones? Florcita motuda fue arrastrado pero la arañita sacó una alta votación Y aunque usted no lo crea la arañita ganó ganó muy bien en el distrito 8 y de hecho me parece sí. que arrastró a otra persona Mira, en este momento estoy ingresando es que cuando, al sitio. Es Mira, que compárteme. cuando hacen la arañita, olvídese lo es que es pueden conseguir. ¿eh? Compárteme la, la pantalla, por favor. Ah, la tengo que compartir yo, Carlos. Ahí voy. A ver. Pantalla de Sitio histórico, lo soltado, ¿eh? Ya. ¿No, no, no le han hecho eh. la arañita usted, profe? No por <risa> ¿eh? por eso no se consigue tanto con la reñita la tortuguita coja <risa> <risa> <risa> el delfín he hecho yo <risa> ah, <ya. risa> miren en la, en la elección de, del año 2017 aquí están por los pactos, los porcentajes los candidatos y la gente que se lo electa eh, el pacto por todo Chile que eran prácticamente independientes, que estaban en el norte sacaron un, un candidato electo de 125, un 3,9% de los votos. El Frente Amplio sacó eh, 16,48 porcentaje y sacó 20 diputados de 168 candidatos. ¿Ya? Ahí los puede ver usted bien o no? Sí, lo, sí, lo, lo estoy, estoy viendo. Lo, lo estoy viendo, absolutamente. Sí, Dame da un segundito, por favor, acá que tengo que le voy a compartir que eh, este hecho acá y le, le tengo que compartir el link para que se conecte y tenga audio. Si no, no ah, va a tener claro. audio. Así si que, no, vamos a estar como en la televisión repitiendo todas las preguntas. Claro, ya, ahí le mandé el audio. Ya. Entonces, es, ya estamos acá. Eh, los partidos regionalistas verdes tuvieron cuatro cupos. La fuerza de la mayoría, que era la antigua, eh, la, la concertación, 43 cupos. ¿no? Convergencia Democrática, 14 cupos. Chile Vamos, 72. Independiente, independiente, imagínate, salió uno. Es independiente, ¿en dónde salió? que Para pa aplaudirlo, para aplaudirlo, de, porque de verdad, salir independiente con el sistema de Jonte tiene que sido en la región de Isen o en Magallanes. Pero imagínate, bueno, aquí están los, los votos: 6.673.000 personas votaron en esa elección. Si ¿te das cuenta? Eh, y la distribución va a ser muy parecida a esta. Si sumamos Hoy día, por a lo que el entendí, profe, votaron menos, como 4.500.000, ¿no? No, no, están votando más. Están ah, votando más. En este momento hay 6.780. Ah, diablo, mire. Y van a votar 7.500.000. Por eso dije la mitad del padrón. Ya, perfecto. Porque el padrón son más de 15 millones. Entonces, claro, acá nosotros vamos a ver que eh, este más o menos así de parecido va a ser el, el tema de la distribución. Donde la izquierda, la izquierda propiamente tal, va a tener a eh, 63, 73, 77 diputados y la derecha 72 muy muy parejo porque esos cuatro regionalistas verdes son como, no se sabe bien el pacto independiente por todo Chile tampoco, y el independiente obviamente es independiente, entonces pueden votar cruzados, no hay, no hay problema ahí oiga muchachos los lo invito a que sigamos haciendo el análisis, hagamos una nueva pausa y y volvemos con la tercera y última parte de este programa quien me invitaron, yo, yo no debería ni decirlo yo soy un invitado y estoy, estoy, estoy dando la, la pauta de los cortes, pero volvemos con más capital de los simios en plebiscito dígalo, la voz la oficial tiene que decirlo no yo, con la capital de los simios ¡Excelentemente! vamos a pausita entonces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 La nueva forma de ver televisión. La capital de los simios. Estamos de vuelta. Con la capital de los simios. No, sabes de esa tan espectacular y tan eh, estereofónica. No, como ya estamos de vuelta en. La capital de los simios. Excelente. Excelente. Pues sí, bueno. güey. Eh, estimado. ¿En qué seguimos, eh, profe? qué seguimos. Este. Miren, eh, nos quedan varias cositas por, an por analizar. Por ejemplo, eh, yo. Bueno, con otro resultado, obviamente. <risa> pero yo incluso <risa> <risa> pensaba en que hoy día se podría haber perfilado una candidatura presidencial potente, que no fue. A ver, sí. A no él. Fue, y que yo creo que este es el, el, uno de los peores golpes que le puede ocurrir a este personaje, a pesar de que no participó tan activamente en la campaña, en la campaña del rechazo, me refiero. Pero sí es una derrota muy grande para su sector. Y me refiero para los republicanos. Los republicanos eh, se movilizaron, consiguieron apoderados de mesa, se la jugaron por completo. Yo doy fe de ello, pero la votación no los acompañó y eso significa que no tuvieron el poder de arrastre que se podría haber tenido. <coughs> si lo miramos desde un punto de vista optimista, por así decirlo, para los republicanos, <coughs> este 21% es prácticamente de ellos. Este 21% del rechazo Eso, es ajá. de ellos, y específicamente su figura central, José Antonio Castro. Hack, para ser claro. Sí, Hack. Y yo creo que Hack está subiendo desde el 8% que tenía hasta un 20%, pero con ese 20% yo creo que la verdad no le alcanza para pasar a segunda vuelta. Yo creo que se estaba jugando en este momento una opción súper importante. Ojo, que va a tener la posibilidad de seguir jugándose a otra opción importante, eh, al escoger, al ver cuántos escoge del Partido Republicano para la Asamblea. Recordemos que Hack decía, él estaba por, la, por rechazo y convención constitucional. Claro, obviamente, porque él solamente tenía un diputado, entonces sí podía tenía la opción de poder escoger más constituyente. Y yo creo que mucha de la gente que se articuló con el rechazo se va a articular a través del Partido Republicano porque que quedaron tan picados con quedamos <ríe> las cosas como son quedamos tan picados con el gobierno que se prestó para todo esto que de verdad yo no me veo votando cómodamente por un UDI, por un Renovación Nacional por un comunista, un socialista no, la verdad no no me veo yo votando cómodamente por ninguno de ellos <ríe> oye y si nos vamos para el otro extremo Estamos hablando Hack, que está en un extremo y el otro extremo, y nos vamos para la comuna de Recoleta para ser más exacto. No, con lo que le pasó a, a Jado el domingo, no, no tiene por dónde. Que lo hayan ah, sacado que salió, de Plaza Italia. Que no, salió lo salió corriendo a los Flores camp. Claro, lo sacaron no. cagando, le tiraron piedrazo, no tiene absolutamente nada que hacer. Y ojo, con la inteligentísima, pero inteligentísima irrupción de Francisco Vidal, porque entró en el momento justo. Entró, en el, no pudo entrar en el mejor momento a hablar Porque mañana van a estar todos hablando de él Mañana va a ser el día de Pancho Vidal Todo el mundo va a estar hablando de él Y él va a ir a competir en una primaria Donde lo más probable es que compita con Jadwe A menos que el Partido Comunista se vaya con el Frente Amplio Y Jadwe va a competir con la Beatriz Sánchez Y va a llegar a la papeleta Pero Jadwe no va a tener una votación ¿Cuánto? Ir a sacar a un 15? ¿No te crees, profe? Sí ¿Y la o gente sea, que vio Cachureo no va a votar por él? <risa> <risa> es como un recuerdo ahí de... Ahí. <risa> oye, oye, Oiga, y... Hay que considerarlo. ¿Y el eterno candidato Meo? Que aparece por ahí, por los palos. No, no tiene por dónde Meo. Mira, Meo tiene un, una progresión, no sé si es antianimérica. Parte con 20 en la primera elección, en la segunda el 10, en la tercera sacó un 5, ahora va a sacar un 2,5 así como está, porque todo el descontento que tuvo que tuvo Meo se transformó en el Frente Amplio entonces Meo ya no tiene razón de ser el partido progresista a menos que el partido progresista se una al Frente Amplio y le pelee en sus espacios cosas que tampoco tiene, porque ojo estos progres del, del Frente Amplio no son los clásicos comunistas Barbudo, Lana, viento. no, estos locos se, eh, son súper buenos para movilizarse desde su iPhone, desde Starbucks, desde el barrio alto y todo eso. Gaya, Amiga, seca eh, pero son. se movilizan bien. Para sí, que estamos con cosas. Entonces, Meo no tiene cabida con ellos. Meo no, me no, no tiene cabida. Beatriz Sánchez también la sacaron en tres tiempos del, de Plaza Italia. Entonces, al momento de hacer una, una candidatura en conjunto, propiamente tal, eh, al, al ir a una primaria, dejado se los va a comer vivo. Porque esa primaria que van a hacer tendría que ser una primaria abierta. <coughs> Perdón. La única forma que de gane es con una primaria abierta. Pero entonces yo perdí, perdí <coughs> mi apuesta, que lo hice cuando lo estuve a usted en la radio, que mi apuesta del ministro del Interior de la era Francisco Vidal. Sí, no, yo digo que no. De hecho, mira, yo creo que... El, mira, y te lo voy a decir, lo, lo voy a tirar con, con doña anticipación. El barotaje la segunda vuelta, mira, ni siquiera la primera, la segunda vuelta. Presidencial va a ser entre Pancho Viral y Joaquín Levi. Ah, no. Esa va a ser la segunda vuelta. Amigas y, y rivales. Amigas y rivales, sí. ¿Y cómo, y cómo, ¿Cómo van la vamos a hacer de campaña de a, a ver. Sí, bro. ¿Cómo, ¿Cómo, llegamos, ¿Cómo llegamos a final, por así decirlo? Ya. ya. Como saliste segundo, vaya a ser mi vicepresidente. La claro. BIM, un... <risas> eh, por su parte, va a ir en, en primaria. En primaria va a ir con el eterno Manuel Noceo Sandón. ¿Ya? Eh, Felipe Caso podría ir, pero Evelyn va, Evelyn va. Pero más que nada Evelyn va para apoyar a la para que no vaya solo. Sí, lo va a poten sí, está claro, está claro que es para potenciarlo. Si la derecha no hace primaria, la derecha pierde. Es así de claro, tiene que por obligación hacer primaria. Y ojo, la concertación también está obligada a hacer primaria. Por lo tanto, va, Pancho Vidal va a pelear con Heraldo Muñoz. Y hay que buscar algún demócrata cristiano que los pueda representar, porque ninguno va a llegar a la papeleta. A lo mejor Orrego, porque Orrego va a perder la primaria. O sea, la, la primaria de, de, de gobernador. gobernador. ¿Sí? ¿Contra Pero, quién? Eh, ¿Contra la Elia Muñoz? Pues la Elia Muñoz va a ganar. Ah. Sí, es, es mucho más poderosa que Orrego. Mucha. ¿Y qué hace a que Orrego? Va, va, ¿Va a vivir del aire entonces? ¿Cómo ha vivido todo este tiempo? Capaz que se tira constitucional, constitucionalista. Ah, sí, bueno, puede ser. Sí. Sí, ahí, va, ahí va a tener una, una linda y hermosa pega Entonces, de todos esos Francisco Vidal es el que tiene La mayor experiencia, el mayor arrastre con la gente A la gente le cae bien Lo encuentra simpático, lo encuentra buena onda Entonces, él es lo mismo que Lavín, pero para el otro lado O sea, vamos a tener Buenos días Lavín Y bienvenidos Vidal, una cosa así Claro, pero buenos días a Lavín Grado <risa> Entonces, como mínimo, como mínimo, a la papeleta va a llegar Jadwe, por fuera. Por ah, por el, fuera de la concertación creo, izquierda, digamos. Yo, yo, yo creo que va a estar por fuera de la concertación de la papeleta. Y Jadwe va, Jadwe va a ser la Beatriz Sánchez del, de esta elección. Pero ya. con un poco menos de votos. Lavín y Vidal, que van a estar los dos peleando palmo a palmo, por ahí por el 30% y José Antonio Caz, que va a andar también rondando un 20% de los votos. O sea, van a haber cuatro candidatos. Minimo, dos de mínimo, mínimo. por decirlo, dos de centro, uno para cada claro. lado, y otros dos de extremo. Claro. Y, y van a quedar bien con, con Vidal, y de ahí, no sé cuál de los dos puede ganar, y me daría lo mismo cuál de los dos gane, la verdad. La verdad, a cuál ver. de los dos gane, porque son, sería lo mismo, la misma mierda con distintas Moc pero pero entonces, pero si Dial va a quedar de vicepresidente, ya el otro le decía ya como sacaste segundo lugar vente para acá y colabora conmigo porque estamos claro que el, el, el, el eh, la bien está creada y lo ha anunciaba a ser un gobierno transversal no lo han es escuchado que, escúchame Paco eh, mi gobierno tendrá que ser un gobierno de unidad nacional y que entonces nosotros vamos a traer a la mejor cantidad de la gente, ya a veces comunista, anarquista, eh, a la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, porque ellos también tienen una linda y sana experiencia que nos pueden transmitir a nuestro gobierno. Absolutamente. <risa> eso, eso, va a ser, eso va a ser la il. no Esa una es cosa que, claro. que una Y cosa... Francisco Vidal, se lo digo al tiro, va a estar ahí, atento, mirando ahí... No, no, si no me sale como crámen, yo no soy crámen, me falta, me el, pucho, que... profe. Me falta el pucho, sí, sí, bueno, ya, pero entendimos, entendimos cómo, cómo sería, pero no, no me imaginaba que, que, que Vidal iba a salir en la papeleta, porque sí, Heraldo Muñoz, Heraldo Muñoz tiene menos peso que Heraldo que país, Muñoz, ¿no? es peor que Arrate, ¿te acuerdas cuando salió Jorge Arrate como candidato? Sí, Oye, claro, oh, se sí, claro. lo que en verdad daba sueño, en verdad dan ganas de morirse. Tú mirabas el viejito y era como, oh, me da sueño. Entonces, sí, pero, no. pero a ver, si vemos líderes nuevos, a todo esto en cualquiera de los dos lados no tenemos a nadie. Falta que salga largo de candidato. Sí, sí. Ojo, que los Boris y los Jackson todavía son muy jóvenes, pero para la próxima elección ya van a estar listos y más de alguno yo creo que se puede tirar para la presidencia. Pero eso, ahí, ahí va a estar bueno porque va ser, eso va a ser la pelea de los Beatles. <risa> Claro. Ahí los dos quieren llegar Y alguno va a quedar en el camino Y va a quedar herido sí, sí, sí, ahí va a ser eh, Va a ser complicado O una, ojo Como O una. una Sí, pues ¿Qué pasa con la, Carol, con, con la Carolcito? La Carolcariole y la Camilita Ellas también van ah. a querer participar de la... O a lo mejor se van a tirar a, a, a senadores Sí, yo creo que ¿Qué? sí quemando esos ocho años y de ahí ya pum a la presidencial. Pero Oy, sí está. Tenemos, mira, mira, bueno, pero, pero yo, al otro yo, lado yo, tenemos, yo. tenemos a Felipe Cast. <ríe> Creo yo, ¿no? El máximo baluarte eh, de la prueba. Sí. <ríe> ¿Qué, qué, más? Ay, yo, ¿Qué más hay? Pues si no hay, no hay en, el, en, en la cocina no hay más bollo. Si líderes no. hoy día no tenemos en Chile, si el resto quedó. Oh. Axel Kaiser, ese, ese tiene que ser Axel Kaiser. Sí, sí. Nacionalicemos ¿Sí? a Milei. Todo ¿no? podríamos, podríamos nacionalizar a Milei, sí. O traigamos a Johannes. Ahora llegamos a Johannes Kaiser, sí, también. ¿La, la izquierda no va a traer a la Misia una vez más por tercera vez. No. No. No. No. No. no, no es que no veo por dónde puedan tener eh, cubo, o sea porque ya, están, ya se están peleando ojo que yo creo que hoy día ya se están armando los comandos hoy día en la noche ya se están armando los comandos y mañana van a salir con todo porque todos van a querer eh, capitalizar este triunfo van a decir no, si nosotros aportamos tanto si gracias a nuestra idea es que eh, la gente salió en masa a votar por el apruebo y usted que votó por el apruebo confía en mí, confía en mis candidatos para la asamblea constituyente y fueron buenos ah, y te van a colocar uno que otro maquillado así como le van a cortar una pierna le van a colocar otra y te van a decir mire, esta es nuestra señora Juanita a la señora Juanita la fuimos a buscar a la junta de vecinos tanto pero la loca era más política que, que la cresta o sea. eso ah, van a ser sí. ojos? van a ver muchos de esos candidatos maquillados pero es que está claro, había que ser muy ingenuo para creer que la señora Juanita de verdad va a llegar a la constituyente Paco, va a ser un... había que ser muy ingenuo para votar a prueba <risa> Eh, este hecho lo dijo, había que ser muy ingenuo para votar a prueba y creerle a toda esta manga político y el 80% del país pero, votó a prueba pero, pero lo, lo, lo, lo lamento, pero ahí el 77% ¿Ya? se me comió sí vos, pero no, no, no quita que sean inocentes, ah, <ríe> blancas no, partidas bueno. ahora yo les quiero meter una, una cosa en el análisis que no sé si será bueno o será malo o qué, qué incidencia se tendrá esta, esta esta vinagreta que les voy a meter en siempre el análisis. Que, siempre que quiera meter una cosa va a ser malo, compadre. Cuidado. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! <risa> Avise primero. Avise primero. Invito a Chavo. <risa> no sé, a mí, a mí me han dicho lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, ya. Y Después me piden repetición. Bueno, oye, ya. <risa> bueno, pues yo. <risa> que fuera de la capital. Mira, espera, dame un segundo. 97,11% por ciento de los votos y tenemos 7.294.000 millones doscientos y mil. ¡Uy, votó tanta gente! La pero siete millones y medio. Lo que dije que iban a votar la mitad del padrón. Increíble. ¿Viste? Increíble, chunte, pero medio medio, el problema es que no le a lo otro, que era lo más importante. Claro, es un pequeño detalle y, y yo no el sé psicólogo. y no me y no voy a meter a lo de la constituyente y la mixta, ahí ni siquiera me no voy a meter en esa pregunta porque me acuerdo lo que dijo, no lo, no lo, no lo podía reproducir aquí, tenerlo preparado, pero no lo voy a poner. Pero, pero mira, fueron qué. fueron más de tres hasta el momento con un 92% de los votos escrutados, la gente que, que siguió nuestros consejos, bueno, y los de todos, los del sector, son mil personas. Con más de casi un 5% de los votos, Cache. Claro. Que son entre blanco y nulo. Ahora, bueno, lo, yo lo que quería meter en esta ensalada, que yo no sé si será un número que... Los políticos tienen que tenerlo más que claro también. Eh, en un par de meses más y en los próximos años van a haber un electorado extranjero venezolano para ser específico, que ya va a tener derecho a voto y, y ahí el padrón y la votación puede que cambie, no sé si es tan radical, pero puede que cambie y una es una variable que hay que meter en la juguera, Ojo que en este momento tenemos más haitianos que venezolanos entonces yo creo que ah, se van a ir, ah, ah, ah, van a ir este, ellos mismos porque usted tiene que aceptar, usted me tiene que aceptar entonces, entre ellos mismos se van a ir como mezclando y por lo tanto no va a ser un impacto grande dentro del, del electorado. Ojo, Ahora, que si fue... Pero hay más venezolanos que bestianos No, hay magistranos. ¿Hay más bestianos Ah, ¿verdad? Que venían aviones completos con, ¿verdad? Pues cada, ¿Cuántos días? No me acuerdo cuántos días venían Todavía. los aviones. Sí, claro, ¿verdad? Y los negritos da lo mismo, ahí le digan, ponga ahí el de arriba nomás y, y rayan nomás. Los negros no cachan ni una. El 80% del país no cachan ni una, Paco. Bueno, en realidad, ¿para qué echarle la culpa a los haitianos? Sí, para qué echarle la culpa a los pobres haitianos, ya. Ya me estoy quedando el segundo banco con esto. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Oye, pero. Mira, Oye, yo creo que, que en esta nada. elección puede que no sean temas. Yo creo que para la próxima elección sí podrían transformarse en un tema propiamente Para pa pa pa el cierre, para el cierre de la. o para las gobernadores? Porque no hemos. No, tocado no, no, bien... no, no, no, me refiero a ocho años más. ah De pues esta si elección presidencial hay... a la otra, sí. O en, o en seis años más, claro. ¿Qué no, pero, si, pero si... a ver, en, entre un año más. Y, y los pro, entre uno y los próximos cuatro años más empiezan a, a, a votar todos los venezolanos todos sí, pero los haitianos están más antiguos entonces capaz que muchos haitianos ya voten para esta elección de presidente la del próximo año ah. ojo que el próximo año se nos va a pasar rapidísimo porque en, ¿cuál es el calendario muchachos? Mira, de, de aquí al fin de año tenemos eh, primero eh, mañana eh, eh, Cambio de bandera y saludo al himno de la Unión Soviética. Se va a empezar a construir el Kremlin en claro. la Plaza Vamos ah, ¿no? ¿no? ¿Va a tener esa bandera, en vez de tener esta que yo tengo acá, como buen patriota, esta que tengo acá, va, ahora va a ser negra con la estrella blanca, ¿no? No, en vez de la estrella blanca va a tener el, el, la voz y el martillo. Ah, no Ah, esa negra esa negra como el luto que de pronto salió el año pasado o sea, no, se pongo, una que... no. esa bandera es del anarquismo y el anarquismo no, no va a votar de hecho ah. el, el anarquista no creo que ha ido a votar vi po, muy pocas banderas negras hoy día en Plaza Italia dentro de las fotos que se veían o los videos habían pocas el, el anarquista va por otro lado va, va a buscar su revolución por, por otro medio y va a seguir dando jugo en Plaza Italia entonces va a mantener de aquí a fin de año hasta diciembre eh, entre jugo y cuarentena eh, enero febrero tú sabes que los protestantes tienen que descansar los chicos, tienen que ir vacaciones. Sí, por vacaciones entonces ellos se toman vacaciones. se merecen sus vacaciones, vac merece sus vacaciones por haber peleado por todos nosotros ah, sí, pues, no, el pueblo no, ha trabajado, trabajado no, el, todo, el, todo el año sí. claro eh, entonces eh, después en marzo en marzo viene full la campaña para las eh, para lo, los asambleístas y durante todo ese mes de marzo van a estar tomándose placitale constantemente, tirando piedras. como ya saben que a la gente le da lo mismo que quemen iglesias, iglesia a la gente le da lo mismo que hagan cagar los negocios a la gente le da lo mismo todo van a seguir con esa medida de presión una vez que se cojan en abril esos, esos constituyentes eh, me parece que tienen un mes para poder eh, instalarse y empezar a trabajar de ahí se vienen las, eh, las primarias presidenciales que me parece que son en junio y de ahí ah. para... Noviembre tienen la, las campañas presidenciales finales. ¿Y los gobernadores y esas cosas cuándo vienen? En abril, con la elección de alcaldes. Imagínate, pa, se va a escoger alcalde, concejal, gobernador, core y eh, además el, los constituyentes. Son cinco. ¿Pero, Pero cinco, cinco, cinco fechas distintas? No, el mismo día. Ese mismo día, los pobres vocales de mesa... Si a usted le tocó ser vocal de mesa, Cati, eh, si a usted le tocó ser vocal de mesa, cámbiese de, claro, digo, no. cámbiese de, cámbiese de domicilio, ah. para que no le vuelva a tocar. No creo que Soy tenga tanta... Vamos a, estar, que vamos, a estar todavía, vamos a estar todavía con COVID, o sea, si ahora duraron 12 horas, esta cuestión va a durar 24 horas seguramente, 3 no, días seguidos. A las 3 de la mañana van a estar terminando a contar los votos. No, no, tal con COVID porque Peñera dijo que si ganaba la prueba, eh, trae la vacuna rusa. Ah, verdad. No, verdad que hoy día hoy día no hay COVID, porque el COVID se puso buena persona para la elección. Sí, pues. Porque mira, ah. toda la gente que te reuniendo no le va a pasar nada, ¿cachai? O sea, Entonces, eso, todo pero... eso que estamos viendo nosotros en las imágenes, todo eso ni un problema no les va a pasar nada porque porque el virus se puso buena persona hoy día, pero ojo, hasta la una de la mañana nomás, porque a la una de la mañana el virus como que se esparce y empieza a atacar a la gente y por eso esto que queda oye, pero ahí veo, hay distanciamiento social ahí, mire, fíjense sí, pues mire está está peor que una disco es que el guanaco le tiró alcohol por eso están sanitizados Ah, eso debe ser, claro Por eso en realidad no se preocupan de la distancia social No, Hoy, Como alguien dijo por ahí, parece que nos vamos a estar Acostumbrando a las a las la filas O a las colas, como eran en antaño Sí, desde mañana, por favor Sí, que se me había olvidado ese, ese gran punto Desde mañana, vaya a su municipalidad Y pide inscribirse inmediatamente En las tarjetas de racionalización Sí, bueno. Sí, para que le pueda llegar su, su mercadería el racionalizada del Desde el gobierno, claro, el canal del pueblo y aproveche de inscribirse en el Partido Socialista y Comunista porque, si no, después no le van a dar a usted lo, eh, los las cajitas con mercadería, los beneficios, claro. Beneficios de, claro la o la, o los sea, beneficios de la Constitución. La cajita que practicó el gobierno va a ser de ese estilo, no nos va no, no, no, no a llegar. No, era solo para practicar la logística. Ahora que ya se sabe comienzan las tarjetas de racionamiento y todas esas cosas y claro, les recomiendo inscribirse en esos partidos para que puedan obtener los beneficios compañeros, si no, usted va a ser un antirevolucionario y no va a recibir ningún beneficio del pueblo en vez de tarjetas Visa y Mastercard vamos a tener, ahí va a ser la Masterplop y la GAP y todas esas cuestiones claro, esas tarjetas que tanto le gustaban a la, a la izquierda traernos recuerdos así de, de la Junta de Abastecimiento ah. eh... De esas, de, de esas que se hicieron famosas para el 72 y 73. Famosísima esa tarjeta. Sí, claro. Algunos, sí. Hay, algunos todavía las tienen plastificadas Ah, sí te recuerdo. Y claro. la vamos a tener colgadita en el cuello probablemente. Bo. Claro, para que todo el mundo la pueda ver si no... Oye, noticias de último minuto. A ver. Piñera ya, a ver. Eh, en su Facebook pone eh, que no la apruebo. Y abajo dice a Maduro le gusta eso. <risa> <risa> <risa> <risa> eh, eh. Oye, ¿cómo va a estar Maduro mañana, weón? ¿Va a estar más duro? O no... no o, sea, o sea, que ese loco ya está duro todos los días, pero no... Mira, te apuesto, está apuesto que mañana o el martes va a estar esa cuña en todos los canales de Maduro hablando. Y el pueblo chileno revolucionario... Y va a mostrar el librito, el va mostrar el librito que va a tener esta nueva constitución. Le agradecemos acá. El plan se sigue cumpliendo. El plan, el foro de Sao Paulo va en marcha. <risa> Ay, no, no, no sé si reírme o llorar, bueno. de verdad. No sé si reírme y llorar, de verdad. Eh, eh, chuta, <risa> eso <risa> lo veremos. Quizás, no, <risa> lamentablemente, quizás el 80 y el, casi el 80% de la población lo va a ver en dos años más. Ahora, ¿tendrá paciencia la población para esperar dos años? No no, porque en dos años no te van a resolver nada y ahí es donde la gente se va a emputecer perdón, en dos, años, en dos años en diez años no van a resolver nada no, nunca porque como decíamos siempre en la capital el papel aguanta mucho el papel aguanta mucho. yo mismo me voy a parar al frente de donde estén los, los constituyentes y les voy a exigir pete seguro lo primero que dijo el bananero, sí, pete seguro para todos bueno, como en México usted decía, profe que en México tienen asegurado las relaciones sexuales, eso es espectacular una vida sexual plena una ¿qué significa eso? no soy, pero suena bonito pásenme plata para las Ahora, cosas, cabrón pero es que pero yo creo que los tienen asegurados porque a todos todos los días le enchufan el COVID en México <risa> no. sí, pero no sé si eso será pleno por eso, está fallando pero tienen vida sexual Claro, Ahora, sí. quizá a nosotros no nos han metido el pico en el ojo durante todo el tiempo y, y, y hay muchos que quedaron sin ojo con después del estallido social y quizás. Oh. <risa> Usted es diabólico, don Paco. Usted es diabólico. <risa> oh. Eso lo dice. Eso dice strike. ¿Lo dice Guarelo? ¿No lo digo yo? Que le oh. meten el pico en el ojo. <risa> <No>. <risa> o sea, podríamos decir que Gustavo Gatica recibió una doble dosis. Hizo <risa> un gambán. <gang> <risa> ¡Strike! ¡Strike! ¡Strike! ¡Strike! Lo que nos lleva a la, la nueva constitución. La sexualidad plena. Claro, estamos divariando ya acá. Muchachos, eh, ya un poco más serio, quiero decirles que la contienda es desigual. Esta vez sí se arrojó la bandera ante el enemigo. Pero no importa. Todavía nos quedan dos peleas más, cabrón. Dos peleas más. La primera, tenemos que saber escoger constituyentes. Si usted votó por el apruebo, bien, ya, votó por el apruebo. Pero ahora escoja constituyentes que defiendan los derechos, que defiendan la libertad, que defiendan lo que nosotros pensamos. O sea, no nosotros como, como el capital de los claro. simios, como Paco, sino que nosotros como, como conjunto de sociedad. Lo que nos llevó a estar bien Ojo Que de hecho también tenemos todo este tiempo nosotros Para encargarnos de decir mire, Estas cosas son las que hemos hecho bien Estas cosas son las que hemos hecho mal Defendamos lo que hemos hecho bien Y el resto podemos mejorarlo Y nos vamos a transformar en Singapur de un día para otro O en Nueva Zelanda Pero, pero nos queda Esa primera batalla que es fundamental Escojamos esco Sepamos escoger A nuestros eh, Constituyentes y la otra batalla que nos queda, por si nos va como el forro de nuevo <ríe> y no escogemos constituyente, nos queda el Si no nos van a coger, ¿eh? si, no, no, si no escogemos bien sí. nos van a coger. Sí. Mire, atrás suyo está apareciendo una de las que se va a tirar como candidata presidencial. Evelyn Matei, para las que nos están escuchando solamente. Exactamente. Evelyn Matei está ahí ya dando... ¿Y qué te ha puesto? Que todos ganaron. Sí, esto es típico. Todos ganan. Pueden entrevistar a, Entrevistaron a la Jacqueline Barrisenberg. Capaz que haya dicho que ganó. Ojo, profe, yo venía escuchando a acá, y Cas fue bien duro en sus Él dijo que había perdido. Ya. Y que Piñera había perdido, principalmente. Pero Piñera salió ce celebrando, ¿po? Bueno, después <risa> vamos claro, a dar el Pi contexto de lo que dijo. Cass. Piñera es Piñera. <risa> sí. sí, después vamos a analizar también nosotros las la opiniones de, de los demás para, para ya el próximo programa eh, tenerla y ver eh, qué, qué podemos hacer. ¿por? Sí, Absolutamente. sí, esta cosa, esta, cosa, esta cosa tenemos que hacer algo. Y tenemos Hay que hacerlo con anticipación. que muchachos. Sí, eh, sí, sí. Oiga, lo, lo invito ya a ir cerrando sí, eh, a la capital oiga, de los pero... niños live de esta noche. Y vamos a seguir un post. <risa> claro, tarde. hoy. Un... Un, una experiencia bastante extraña esto de hacer el programa en vivo propiamente tal, a pesar de que nosotros cuando grabamos el programa, igual lo grabamos en vivo o sea, no le hacemos cortes ni ediciones los únicos cortes que hacemos obviamente para las pausas, que ahí paramos conversamos un poco, pero el programa en sí, lo que se graba, lo que usted escucha en el podcast, o lo que usted escucha en la radio .fm .cl, es esencialmente lo que nosotros pensamos y lo que nos va saliendo en el momento bueno, en este programa fue especial porque no teníamos tampoco una pauta específica sino que fuimos viendo los temas que fueron saliendo a través del tema del plebiscito si es primera vez que nos escucha síganos en nuestras redes sociales en Facebook estamos como capital de los simios estamos en YouTube como capital de los simios con k ahí nos pueden encontrar también nos pueden encontrar los de lunes supongo que este capítulo lo voy a transmitir mañana ¿cierto? En eh, El horario que corresponde buena pregunta buena pregunta eh, habrá que hacerlo habrá que hacerlo habrá que hacerlo y habrá que editarlo efectivamente Sí, porque todos los días lunes nosotros nos encontramos en .fm.cl para todos ustedes, para todo Chile y el mundo. Y si nos quiere putear, insultar, decir que nos fuimos al chancho con la talla de, de gatica o con la de jamposo, la de de los simios arroba gmail.com Pero no es la idea, pues profe, que ahora somos parte de la minoría. pero siempre hemos sido parte de la minoría. que <risa> ah, ah, ah. Antes, antes de, de este día pensamos que no. Pensamos que no, pensamos que pertenecíamos a un país... Más libre y, y más mejor Como dirían por ahí <ríe> Pero no importa, a una patria ciudadano a una patria ciudadano parte, parte, del pareto, parte del pareto Pero del universo alternativo Claro uh -huh. <ríe> Claro, efectivamente Así que eso eh, Ya, tengo, ya ten, tengo Como grabar más Por ejemplo, así que vamos a estar subiendo ya Durante la semana también algunas cápsulas Algunas cositas interesantes Con, con cosas que nos quedaron no vamos a hacer ninguna recomendación este día, porque ¿qué, qué, qué les voy a recomendar que vayan a ver? Que vayan a ver la película, el documental Pinochet, la Batalla de Chile? ¿Qué, qué, <risa> qué, qué mierda les recomiendo para ver? Porque ya, no sé, tomen caldo cabeza de lo que pasó hoy día. Eh, ¿Algún juego techo, que no, no. ¿El juego de la vida? <risa> Pero sí. Monopoly. <risa> <risa> Pero sí como estamos en la capital de los simios Me gustaría despedirme con una reflexión que anda circulando Es un poquito fuerte, a lo mejor puede sonar fuerte Pero la verdad es que es bastante interesante Y la voy a leer por ustedes ¿eh? Dice A los monos hay que darles bananas Se les quiso dar educación y cultura Se les, qui se les quiso dar futuro Perdón, que se me cerró acá <risa> Se les quiso dar pavimento y cloaca se les intentó explicar que eran libres Se les intentó convencer de que pueden esforzarse y aspirar a algo más Pero no, el mono solo quiere bananas Con bananas se queda dentro de la jaula, cómodo y haciendo caca en una zanja Enseñándole a sus hijos cómo comerse los piojos tal como le enseñó a su abuelo a él El mono grita y canta como en la selva Se cree libre, pero está preso Y contento, porque le alcanza para bananas Wow, wow, wow, potente, potente, potente y ¿qué quiere que le diga este hecho? Estoy completamente de acuerdo con una reflexión con esa reflexión final que se ha hecho, sí, sí, qué terrible. Pero bueno, el pueblo lo que hizo así la gente lo que hizo Eh, Si estuviera vivo mi general no pasaría estas cosas. Así que lo invitamos a todos los de la prueba a un paseo por helicóptero mañana. El <ríe> quizá, no quizá ahora tenemos pin 9. Claro, eh. va a aparecer un pin 9, claro. Sí. Ay, ay, ay, en reírse. 30 años para cambiar la constitución de Pinochet y va a quedar la firme Piñera. Aún. Claro. Todo caro. No, pero que no te quepa duda, que después van a parar otra revolución para sacar la firma de Piñera y sacar todo el legado de Piñera de la nueva del Constitución. Dictador del, del dictador Piñera que van a hacer. Ahora, queda la pregunta abierta, y yo creo que va a ser el, el análisis para toda esta semana. Después de esta abrumadora votación que sacó la prueba, ¿irán a pedir la cabeza de Piñera? No ¿Van a entrar la cabeza de Piñera? Véalo en un próximo capítulo de La República. Claro. Está. Porque ahora sí que están motivados, ahora sí que tienen toda la fuerza, ahora sí que tienen todo el apoyo para poder hacer y deshacer estos desgraciados. Quemar e incendiar ya, no, ya no, no pasa nada con eso, no, no va a tener ningún inconveniente. Eh, complicado lo veo, súper complicado en ese sentido. Ojalá que no pase nada. Pero queda abierta la. Queda abierta la pregunta. Qué optimista, profesor. <ríe> Peco de ingenuo, como dicen por ahí. De inocente. Uy, qué, qué reflexión, profe, ¿ah? ¿eh? Chuda. Bueno muchachos Pero, no, no quiero ser pájaro de mal agüero Ya la noche ha sido bastante amarga Para uh -huh. ustedes dos por lo menos Y para muchos 20% más no, no quiero ver después a ningún hueón Que me venga a decir Pota, ¿Sabes qué? Yo de verdad confiaba En que me iban a solucionar Que me iban a entregar una casita gratis Yo de verdad confiaba en que iba a mejorar la salud de mi país. Yo de verdad le iba a decir, ah, cállate con chupas. <risas> ah, bueno, sí, pues. nos vemos. ¿Será? No. Despídase usted, yo les agradezco que me hayan aceptado una vez más en su programa. Muchas gracias, sí, eh, muchas gracias Paco por ser el anfitrión de, de esta capital de los simios extra. Ahora venía a prender la luz. <risa> no, la tuve perdida todo el rato, pero está, está como la moneda, la gusto se iba pagando a poquito. Ah, ya, ok <risa> eh, Sí, bueno, agradecido de que, de, de que estemos haciendo este trabajo en conjunto, de verdad yo lo he pasado Bueno, ha sido amargo, pero dentro de toda la amargura me, me he podido reír algo y, y eso igual se agradece Así que también a toda la gente que nos está escuchando y viendo por primera vez, porque esta por primera vez va a salir al aire también en el Facebook de la, o sea, en, en el YouTube de la Capital de los Simios, vamos a tener las imágenes del programa. Si es que así que Paco si no quieres salir, te tapas con una como una máscara algo así, no sé, te colocamos una carita feliz, una de la prueba, no sé. No tengo como meter el pico en el ojo, o claro. sea. Y eso va muchachos. Chau chau chau chau. Puede ser mucho. Chau chau chau chau chau. chau. Saque pasaporte. <ríe> Saque pasaporte sí.